Pues este es un, un experimento de videoblog, posiblemente lo que tendría que haber hecho en el segundo viaje a Japón pero bueno, por H por B falta de, de imaginación y sobre todo falta de, de interés en hacer esto porque estaba lo que estaba, que era viajar de un sitio para otro pues pues no sé que todo el partido a la cámara de vídeo que, que debería y ahora viene un coche por detrás, voy a dejarlo pasar, pasarlo, pasar. a este. Porque si no vais a escuchar el ruido del coche, no vais a escuchar a mí. Aunque estoy haciendo doble experimento, porque por un lado tengo la cámara aquí delante, en el, eh, colocada en el, en el transportín delantero. Y por otro lado pues tengo un micro de, de cascos de móvil guardado dentro detrás del, del cuello para evitar en la medida de lo posible el, el viento. Luego, al, al final del, del vídeo, os pondré la, la comparación, si soy consigo que todo, de todo esto salga algo digno de, de compartir, y si no, bueno, os pues lo compartiré conmigo mismo y lo que hoy quería comentar es que ya no va a haber más actualizaciones de, de la gr1 llegamos a los arcos de los arcos de los arcos me fui hasta hasta tafalla y allí cogí un tren a pamplona y desde pamplona en, en, en coche de alquiler porque no había otra manera de volver con el tren pues me volvía hasta Oviedo a casa y la verdad es que veo bastante complicado, tengo ganas de volver a hacer otro viaje, a ver si para noviembre me coincide. Tengo ganas de volver a de terminar ese, ese viaje. Posiblemente lo haga, me vaya en, en alza hasta, hasta, hasta Lagroño porque me ¿vale, ha contado perro hay aquí hay, una, hay un, una, una línea de alza que va desde de alsa que va desde, desde oviedo hasta, hasta logroño pasando por, por santander y por, el, y por el país vasco y no es mi, mi medio de ir con la bici favorito porque tengo que embalarla la bicicleta pero la alternativa sería un día y medio de viaje en trenes regionales así que es pues lo que hay hay otra otra opción que sería en lugar de ir a donde dejé la ruta ir hasta el final y que es en, en, en Girona en La Escala y desde ahí volvo, ir en dirección oeste la, la propia dirección de la, de la ruta, por cierto e intentar llegar otra vez hasta hasta los arcos la verdad es que como mínimo, mínimo, mínimo con, con mucha suerte lo dudo, porque bueno, supongo que habrá un millón de sitios no se sé, quiera pararme y estar dos horas haciendo fotos investigando como mínimo me llevaría unos 17 días desde, desde la escala hasta hasta los arcos pero bueno como digo sin total no sé lo que no sé lo que será de, de esta rosa la verdad es que me, me encantaría poder terminarla no es bueno, no es imprescindible pero bueno en de lo posible lo que sí voy a hacer es en breve un, un pdf con con los mapas a ver si puedo, si no me da demasiado trabajo, pongo la, la ruta recomendada para bici con alforja sobre ellos y la original, siempre cogida con pinzas, lo que bueno, es un poco, bueno no es una ciencia exacta el tema de la, de la ruta esta. El sendero histórico. Lo que sí voy a poner es la lista de, la lista de pueblos. que me pareció? Bueno, fue una cosa que se me ocurrió hacer para matar el tiempo. En el tren. Y al final fue lo más útil. Porque era algo, un papelín. Que tenía puesto en la... En la potencia. Y... Y con eso pongo el mapa, pues me... Pude improvisar toda la, la ruta sin... Sin problema. Claro, ahora, para pues, este tipo de cosas de, de sabidos. Pues por pues, eso que, bueno, está bien que los que vayan a hacerlo, pues tienen la, la opción, o bien de seguir la ruta recomendada, o bien de seguir su instinto propio, que es el que yo aconsejo. O oh, ninguno de los anteriores, seguir la, la ruta a, a rejatabla, que no, no, es, no es imposible. No es imposible, la verdad se puede, se puede seguir, pero claro, hay que ir más ligero que, lo que, de, lo que iba, de lo que iba yo. Con bicicleta de, de montaña, mínimo con suspensión delantera, porque hay tramos muy, muy rotos de vez en cuando, haciendo posiblemente algo de algo de, de bikepacking y, y muy ligero. Supongo que ya ahora ya, ya pasó la época porque. Por ejemplo, la zona de la zona de, de los picos de Europa, enseguida va a empezar a nevar y ya no... en noviembre ya... ya va a hacer bastante, bastante frío, seguro que es pasable, estará mejor, porque claro, cuando frío, en enero y en febrero. Entonces, ya contaba cuando eso, que... que tendría 30, 40 centímetros de nieve y la única posibilidad de pasar algunos puertos era, teniendo suerte, y que la nieve estuviese súper dura para poder caminar por encima de ella que la rueda de la bici, siendo desmontado, no se hundiese. No se Pero bueno, en realidad no es de esto lo que quería hablar yo hoy en, el, en este recientemente inaugurado videolog. Quería hablar, y es que, bueno, voy a un, un rato después de la, de la hora de comer, pensando en, en hacer algo nuevo. Tengo ganas, Tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, y... Y lo que voy a hacer para inaugurar este, este blog es eh, daros unos, unos consejos que fui adquiriendo yo de, de gente novata, de gente con experiencia y, y sufridos en mis propias carnes. El, el primer consejo para mí es el, el más importante. que este, este es un consejo que me... Eh, recién preparada tenía Mira, en el coche. Recién preparada tenía la AMBECA, la, a, a la primera bici con la que fui a, a Japón para viajar, y él estaba haciendo el típico, la típica salida, medio de prueba, para comprobar alguna, algunas cosas hasta el alto del Naranco Y subiendo, pues eh, no recuerdo muy bien en, en qué punto, pues coincidió con con un hombre que también subía con su bicicleta de carretera y nos pusimos a hablar. Y, y estaba, aquel hombre estaba entrenando para una, para una marcha cicloturista. Y él me, decía, me dijo una cosa que se me quedó marcada en su momento, se lo dijo sin darse ninguna importancia, que es que él entrenaba por, por tiempo, no por kilómetros. Porque claro, los kilómetros pueden ser de mucho tipo, pueden ser kilómetros llanos o pueden ser kilómetros como subir al al naranjo, que es un 8% de, de media, casi. Y yo me quedé con aquello en, en la cabeza y lo fui asimilando durante el, durante el viaje y llegué a la conclusión de que para viajar en bicicleta también era, es, es muy útil pensar en, en cuántos, cuántas horas andas en bici durante el día y dejar un poco de lado, los, los, un poco aparte, los kilómetros. Los kilómetros son solo importantes, la distancia es importante cuando tienes que llegar a un sitio en un tiempo concreto. Pero si no, pues no, no, tiene, no tiene tanta importancia. Es mucho mejor, pues por ejemplo, ponerte una un, cada uno con su con sus ganas de que tenga de esforzarse, pues por ejemplo, en mi caso, entre 6 y 7 horas, como mucho 7 horas, ya sería, ya sería mucho, seis horas, y a las 6 horas, pues ya, donde ya empiezo, sobre las 5, 5 y media horas ya empiezo a mirar un sitio para acampar o, o, o, lo, o lo que sea. Y es muy fácil de controlar, porque la mayoría de los, de, de, con la mayoría de los cuantos de kilómetros, pues se puede, simplemente lo pones a cero por la mañana, y, y cada vez que te paras, se para, y cada vez que, que arrancas, arranca el... El, el cronómetro y te va marcando el, el tiempo que, que estuviste en movimiento durante, durante ese día. Y lo bueno que tiene es que incluso si, si tienes que, que empujar la bicicleta o subir en un sitio, pues eso, ese tiempo también, también cuenta. Y esto pues, pues fue, a, a raíz de pensar en, en esto, fue cuando empecé a, a apuntar en mi diario los, los números de que, que iba haciendo. al principio tampoco le prestaba más atención, como mucho el... Miraba el, el metros para ver, el, porque siempre hace ilusión mirar el, el, el, el kilómetros, ver cómo sube, cómo va pasando de 100, cómo va pasando de, de, de 500, cómo pasas de, de 1000. Y fue entonces cuando empecé a apuntar los números, porque así, apuntaba los números y lo ponía a cero. Y al día siguiente pues empezaba, porque si te olvidas, pues bueno, no, ya pierdes un poco el control de cuántas horas llevas andando en bici y, y bueno, puede ser un poco... Tampoco es, tan, tampoco es tan importante y estoy utilizando una, una aplicación para grabar de voz muy buena pero tiene un límite de tiene un límite de, de 10 minutos y, y, se me, y se me pasa, así que veréis como va cambiando el audio de la, de la cámara de vídeo al, al, a lo que grabo con el, con el móvil y sin más preámbulos voy con el segundo con el, las, las, el segundo consejo, que es... Simplifica tu equipaje. ¿Esto qué quiere, quiere decir con simplificar el equipaje? Quiero, quiero decir que, en la medida de lo posible, no llevar cosas sueltas. Porque cada vez que tengas que parar y tengas que llevarte las alforjas, tienes que coger también pues, la bolsa del sillín, la bolsa de manillar, y bueno, son un montón de cosas. Y llegar a un sitio cansado, llegas a un albergue, o llegas a un hotel o un camping, y tener que quitar las cosas, y tener que coger las cosas y, que, y, y perder, tener que dar vueltas para coger una cosa y otra, pues, puede resultar engorroso, sobre todo si estás cansado pues, de un largo. Entonces es mucho más práctico eh, que todo lo que llevas en la bicicleta lo, te lo puedas llevar de un viaje. En, en mi caso, en, el, en el, el primer viaje, esto es una cosa que aprendí en mis propias, en mis propias carnes, el primer viaje era engorroso porque tenía dos eh, tenía una bolsa de manillar dos alforjas, y la tienda de campaña y la, y la esterilla. Y la tienda de la campaña y la esterilla las llevaba por fuera en, en un instante. Ya me di cuenta ya el, el primer día de que eso no funcionaba y conseguí meter la esterilla dentro de la, dentro de la tienda de, de campaña, lo cual me, me ahorró dentro de la bolsa de la tienda de, de campaña, lo cual ya me ahorró un, un bulto, pero aún así era, era complicado de, de, llevar, de llevarlo todo. Y en el segundo viaje, en que llevaba más bultos, porque en realidad llevaba cinco bultos, dos traseras, dos delanteras, y una, y una mochila, como las alforjas, la pareja, se, se enlazaban con una, con una correa, pues era, era muy práctico coger unas, echarlas al hombro, la, el otro par, echarlo al hombro, la mochila en, en la espalda, y con eso tenía las manos libres y podía entrar y salir, andar la bicicleta, y bueno, es una, una cosa en la que estuve pensando en su momento bastante, bastante tiempo, y de lo que me resultó me muy muy cómodo y, y tenía pues eso, todo, todo metido en las las herramientas, los repuestos, eh, todo, no había nada puesto por fuera de la bicicleta salvo eh, bueno, cosas que imprescindibles como la, la luz eh, delantera y trasera, cuanta kilómetros, pero bueno, esos son cosas pequeñas que te puedes meter al bolso y, y, ya, y, ya, te, y ya te llevas. El tercer punto. Organizar tus bultos. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de llevar... Bueno, aquí lo, lo ideal sería llevar un único bulto. Y dentro de tu bulto tener las cosas colocadas en, en diferentes, diferentes compartimentos. Pero bueno, eso es uno de los grandes puntos que yo le veo a favor a los, a los remolques. Le veo otros inconvenientes y no por eso no lo, no lo utilizo, lo probé y no, me, y no me gustó, pero sí que ahí es un gran punto a favor del, del remolque, porque si te organizas bien, puedes llevar todo el equipaje en el remolque y solo las cosas que quieres tener a mano, en una bolsa de, de manillar o, o incluso en una bolsa de estas que se colocan en, en, el, en el cuadro. Pero, claro, tiene sus inconvenientes. Sí, va llevando llevando alforjas... Pues eh, el, la idea de tener organizado es de que, decir que, cada, la, que, las, el, que cada alforja esté con su tema. Por ejemplo, puedes tener una alforja para la comida y, y las cosas de cocina, otra alforja para las cosas de, de acampada, el saco de dormir, la tienda de campaña, el, el, las terillas, lo, lo que te vaya, lo que quepa. Y las otras alforjas con, otras, alforjas con, con ropa y... y y neceser y, y luego otro otra cosa solo para los para las cosas que sean imprescindibles, las cosas que te vayas a coger siempre y llevarte lo que, no, que que quieras tener siempre contigo como la cartera, el pasaporte, el móvil, cosas pues así. Y siguiendo con el tema, el cuarto, el cuarto punto es que separes el, el equipaje. ¿Qué quiero decir con separar el equipaje? Quiero, quiere decir que, aparte de tenerlo organizado por temas, si llevas múltiples diferentes alforjas o con un solo único bulto, y es que lleves que tengas las cosas separadas en diferentes eh, bolsas de esta manera pues tienes en un sitio pues por ejemplo puedes tener la ropa interior y, y que es la, la primera capa, de, en el caso de que vayas de invierno y en otra bolsa tienes solo, solo comida en otra bolsa tienes solo las cosas de los cacharros y de... de y, de, y, el, y, el, y el hornillo, en otra bolsa tienes el, el calzado, en otra bolsa tienes todo, todo de neceser y, y botiquín, que se suele poner junto por alguna razón que desconozco, y en otra bolsa pues, en, la ropa, y en otra bolsa en otro compartimento eh, el tema de, de herramientas y, y, y, y repuestos, y otra bolsa con los, las cosas que se quieren tener a mano. Y de esto, pues eh, lo tienes ahí organizado y consigues acordarte en qué sitio tienes cada cosa, pues es muy práctico. Porque si no, si no tienes esto organizado, no tienes una marca, por ejemplo, puesta en una alforja con un, algo, algo puesto de color, un trozo de cinta aislante de, de color, de color que yo le ponía. Pues terminas yendo a buscar una cosa, abriendo las cuatro alforjas y no encontrándolo. Y como ya encima no lo tengas metido dentro de diferentes compartimentos vas pues a te acabar teniendo que sacarlo todo para poder encontrar el mechero, por poner un, un ejemplo. Y, y tiene otro plus, y es que, por ejemplo, cuando estás de, de acampada o cuando estás en un albergue o un hotel, pues eh, tienes las cosas eh, ordenadas tienes por ejemplo en las bolsas, aunque lo tengas fuera, aunque lo tengas fuera de las alforjas, luego te va a costar mucho menos trabajo volver a meterlo allí, meterlo dentro de las alforjas y si te organizas bien y te haces tus propias bolsas a medida de las, de las alforjas, haces por ejemplo tres o cuatro compartimentos, eh, pues es, es muy práctico para montar y desmontar. Hay que tener en cuenta que, que cuando te vas a viaje vas a tener prácticamente hacer el 80%, tienes que hacer el, el equipaje todos los días prácticamente. Quinto consejo, eh, llevar cosas que tengan dos o más usos. Esto es para, para no solo para ahorrar espacio, sino también para bueno, que ser más, más eficiente a la hora de, de hacer cosas, y en el caso de tener un, un previsto. Está muy bien llevar cosas que tengan usos múltiples, pero tampoco sin ser independiente, porque ahora hay un, un problema que veo yo, y es que... Eh, con los smartphones, eh, son tantas las cosas, es una herramienta tan potente, que puede hacer tantas cosas que puede que seamos nuestro viaje sea demasiado dependiente de, del, del smartphone. Entonces, dejaría cosas eh, críticas fuera de, de... Por ejemplo, cosas como la navegación, pues la puedes llevar medio duplicada. Y cosas como como, la, la, como cosas de seguridad, pues no, tampoco... No, no la no los duplicaría, pero por ejemplo eh, puedes en vez de llevar una puedes llevar una, una luz de manillar, en el manillar pequeña, que puedo utilizar como luz de, de seguridad para cuando entras en un túnel, pero además eh, si le pones un, un clip o algo, la puedes utilizar para colgar la línea de campaña para que te dé luz por la, por la noche. Eh, el, el ejemplo más obvio, ese es un ejemplo bastante obvio, también otro ejemplo obvio es una, es una navaja multiusos. No hace falta que tenga 50.000 usos, como que tengas un cuchillo y tenedor, ya son muy, ya vale, o cuchillo y tenedor y cuchara. Y cuchara. Eh, hay, hay más cosas, por ejemplo... Una cosa que tiene, tiene un millón de, de usos y muy práctico llevar, pues son las bolsas de, de Zip. Que yo las tengo usado de, para, para guardar el, el dinero, te lo metes en el bolsillo, es, eso es impermeable, meto la, las bolsas ahí, no pesa absolutamente nada y no se, no se estropea con el, con el sudor. Y, y eso. Ese es el, el quinto consejo. Y el sexto y último consejo y posiblemente el más importante de todos y es el que que no tener miedo a bajarte de la bici y empujar. Y esto es algo que supongo que le pasará a casi todo el mundo, yo el, el primero, y es que te obcecas, es la, la pendiente y empiezas a subir y empiezas a sufrir y, y, y esto de viajar en bicicleta es todo lo duro que te lo quieres hacer. Entonces muchas veces merece más la pena bajarse, empujar, llevarlo, ir, ir, ir llevando la, la bici, y si vas a llegar antes, llegas antes, y vas a llegar después, pues llegas llegas después entonces, con esto hay un, hay un punto de, de, de cabezonería y otro punto de, de vergüenza que no lleva a, a ningún lado, entonces es es muy aconsejable un, bueno, quitarse la, la vergüenza, quitarse un poco de cura de humildad y cuando el terreno se ponga fastidiado pues te bajas de la bici, desmontas y, y empujas y esto es todo, pero comentarios a ver cuáles son vuestros consejos para hacer el viaje, un viaje en bicicleta más, más agradable a ver si puedo una vez a la semana hacer un videoblog sobre diferentes, sobre diferentes temas relacionados con los viajes en bicicleta la semana que viene voy a hacer eh, un, un review de un cacharro que hace tiempo que tengo y que estoy utilizando y que va muy bien con el punto cuarto creo que era de, de esto que es algo para que sirve para para dos para que, algo que tiene que tiene dos usos eso es todo hasta la próxima